Parque Olímpico Cultura y Conocimiento El Parque Cultural Olímpico es un parque construido en 2004 en donde solía ubicarse el Estero del Bravo, como iniciativa del gobierno para hacer de un lugar donde solían aglomerarse jóvenes estudiantes de preparatoria para jugar fútbol, siendo este último un pretexto para ingerir bebidas alcohólicas en el lugar, haciendo de esta manera de un lugar que solía emplearse para ocio e intoxicación, ahora un lugar dedicado a la cultura, el conocimiento y el recreo, pero de manera sana. Cuenta con un diseño modernista, lo cual lo hace uno de los espacios culturales más importantes no solo de Matamoros, sino de Tamaulipas. En el parque podemos encontrar sus jardines, andadores, una pista de tesontle de 600 metros lineales, teatro al aire libre, biblioteca y una infoteca. Algo muy importante del parque olímpico es su estructura monumental llamada la Gran Puerta de México, la cual quizá hayan visto nuestro logo, que es una obra del artista mexicano Sebastián la obra consta de dos pilares de 20 metros que forman una M, siendo la primera letra de México y Matamoros. El cubo en el centro representa la solidez y capacidad económica y cultural de México. Ya tienen ahí un dato cool y bonito que pueden usar para impresionar a alguien cuando vayan a dicho parque y lucir como todo un culto y sabio erudito, cortesía de Turimoros. En dicho parque también podemos encontrar un anfiteatro de un diseño igualmente moderno, el cual posee una capacidad para 2000 personas y es llamado La Concha Acústica, dentro del cual se efectúan obras de teatro, conciertos, talleres, muestras internacionales de cine, etc. Una infoteca de vanguardia que cuenta con un espacio con computadoras y acceso supervisado a internet, y una biblioteca infantil con más de mil ejemplares. Además, también cuenta con una biblioteca la cual posee cerca de 4.000 libros de nivel medio y medio superior, que complementan el acervo cultural de este parque. Un extra temporal es que si asisten en fechas cercanas a la publicación de este video, podrán encontrar adornos navideños de diversas instituciones, empresas, negocios, etc. de la ciudad. Además de una pista de hielo con acceso gratuito para poder divertirse un rato. Y quizá, ¿por qué no? Caerse en varias ocasiones. En la recomendación musical de este video, les tenemos un grupo de matamoros llamado Manías, el cual tiene una dedicación excelente en lo que hacen. Tienen unas canciones que logran conectar con quien las escucha y poseen unos ritmos relajantes y agradables. Sin duda alguna deberían darles una oportunidad. Podrás encontrar su página de Facebook en la descripción. Turimoros apoyando el talento local. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos haber sido de ayuda para ustedes en la elección de un buen lugar para pasar un rato y llenarse de más cultura. Les recomendamos el resto de nuestros videos para conocer más sitios. Suscríbete para estar al tanto de nuestros nuevos videos, etc. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.